Como pueden ver, estamos diseñando la ropa para, para mi nueva marca. Este me gusta, sí. Eso ya me parece más adulto. Mis amigas se lo ponen a esto. Mm. Yo no me lo pongo. Es, es la primera reunión que tenemos, así que estamos muy contentos, muy felices. O sea, que te gusta. O en negra, gris. Este pantalón que es como hasta por acá, ¿no? O ni por acá, ni por acá. Justo acá. No, vale. ¿Ves las manitas? Estas mangas te encantan. Lo más importante es que la ropa me represente a mí y también qué bueno que les pueda llegar a ustedes y que a ustedes les guste. La verdad que Sí, Las remeritas que ahora se usan por acá. Con un volantito por aquí. Y me gusta la tela esta. Es como de jogging. Sí, es que... RIP, Al que sea más. Sí, me encanta. Tenés que tener un señor a paz. No, no, pues pensémoslo, pero para otra cosa, no para una remera. No me gusta. Pero pensalo, ¿verdad? Lo voy a meditar. Esta mini gel no es fea. Uh -huh. Ya van a ver todo cómo va saliendo. <risa> <risa> con ustedes, tienen acá la primicia, la reunión, casi la última, con la marca Tini. Arrancamos. ¿Sorpresa? <risa> ¿Ves? Y como tipo con la remera acá y que la remera sea igual hasta el piso, ¿viste? Que esté cortita acá es como que me gusta este, esta onda también. Me interesa claro, es que, que no quiero que, que parezca tipo un pijama. Bueno, esto está bien, sería... Podemos agregarle también acá en algún detallito. ¿Eso es lo que te... ¿La, ¿La espalda a... lo mismo? ¿La espalda lo mismo? ¿No? Esto va a estar más, no, está, no va a ser tan cuadrado. Esto lo que Pero va a hacer bien, es, bien el cuerpito, como está bien más, lindo, ¿no? Sí, está, luego va a estar como más entalladito. O sea, bueno. si es así como está acá, me gusta. Sí. Estamos como definiendo los últimos detalles, ¿no? Encontrando sí. eso con el que puedas ver la prenda de ropa y digas, es de Tini. Dando la personalidad de Tini a todas las piezas. Sí. Hola a todos, buenos días. Eh, hoy es un día muy especial, muy, muy especial para mí. Hace ya casi un año que estamos trabajando en esto y hoy finalmente se está para hacer realidad. Y es que va a salir mi marca de ropa, mi propia línea de ropa. Quedó tal cual la soñé. Hoy vamos a hacer el shooting. Y tengo acá un poquito para adelantarles. Bueno, es que hay de todo. Ahora sí me tengo que... Mira, te voy a acompañar a la puerta, vení. Bueno, me tengo que vestir, chicos, esto todo bien, pero un poco de intimitud. Nice, graphic, beautiful. Bueno, el logo de mi marca es Olga, mi perrita, y. Es un conjunto de, de sentimientos, eh, no sé, es único, personal, me identifica. Apenas la pusimos, bueno, queríamos ponerla nada en mis remeras y cuando la vi en la remera dije quiero que sea ella el logo de, de mi marca. Me Acá vamos de terminar literalmente el shooting de mi nueva línea de ropa miren, ya estamos haciendo las valijas de absolutamente todo fueron todas, todas mis prendas todo salió increíblemente increíble las fotos salieron espectaculares y estoy muy feliz bueno, de paso les puedo contar que este es el enterito de mi línea de ropa y que me encanta es una de mis preferidas muy lindo Plano. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, espero que lo hayan disfrutado, espero que les guste la línea de ropa Y los espero pronto, pronto, pronto Déjenme todos sus comentarios si les gusta la ropa, qué look les gustó más, cuál fue su look preferido y todo ¡Muah! Los quiero